Vamos a hacer un plato típico del versial, arroz a la versialeña. Vamos a utilizar arroz, liebre, pimiento, ajo, cebolla, laurel, eh, clavo, pimienta negra y vino blanco. Para que yo no te vea una ya quiere ponerte para que yo no te vea por el peso de los montes la cebolla con el ajo lo rehogamos bien todo con el pimiento para que se rehogue todo bien con la lima Echa. Echamos lo, el clavo también, especie clavo. Echa. Echamos el vino blanco para que se ponga tierna la hierba. echamos el agua. Vamos a echarle el arroz. Que no te cambie el color, si me encuentras por la calle. Venga, el siguiente paso es echar el arroz ya, que la liebre ya está cocida, hasta que se muestran con la liebre. Y esto va a estar ya, rápido.